Adobe Bridge fue inaugurado en la versión Creative Suite 2 año 2005 y es un gran aliado para desnudar la información de tus archivos. Dentro de Illustrator te vas a Archivo, Abrir en Bridge o el atajo de teclado es alt Control o Esperas unos segundos que se abra Bridge y automáticamente vas a contener la información de tu documento. Sin embargo aquí están todos los archivos con los cuales estoy ejecutando este curso atajos de teclado. En la parte derecha tienes una previsualización muy interesante donde das un clic y automáticamente te va a salir una lupa sobre el mismo. Solo tienes que ponerte sobre la imagen, clic y arrastrar. Pero lo que más me gusta enseñar es lo que se encuentra en la parte derecha del documento. Porque aquí tú tienes el tamaño del archivo, tipo de documento, aplicación, fecha de creado, de modificado, tamaño, archivo, perfil. Es decir, tienes muchísimas cosas. Si fuese una fotografía como la que tengo acá, nos va a dar hasta el perfil de color, la cámara y la lente con la que fue tomado. Realmente esto es algo increíble. Sin embargo, me voy a quedar aquí en el documento y en la parte inferior, como es un archivo vectorial, tiene los tipos de placa y las muestras de color enfocadas en lo que es el CMYK. Si ¿Sí ves, automáticamente todo lo que estás viendo aquí es CMYK. Sin embargo, si cambio a otro documento, vamos a ver cómo cambia el tipo de color de placa CMYK, LAB y ARGB. Realmente este Adobe Bridge es una verdadera locura